Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a esta segunda jornada de la Semana de las Pedagogías. Antes de comenzar, queremos enviar un especial saludo a la señal televisiva USTV, proyecto de televisión asociado y sin fines de lucro de las Universidades del Estado de Chile, que estará transmitiendo en vivo distintas actividades a lo largo de esta Semana de las Pedagogías. Bueno, y en este contexto de, de actividad que estamos realizando... En, en la universidad, es que desarrollaremos el siguiente conversatorio que se denomina Pedagogías para la Justicia Social. ¿Qué tipos de docentes necesitamos para transformar la escuela? Esa es la pregunta que detona este conversatorio y para ello y para iniciar esta conversación quisiera eh, señalar que sin duda que esta temática es de gran relevancia en el contexto actual sobre todo si consideramos los procesos sociales y políticos que han iniciado nuestro país desde el 18 de octubre del año recién pasado y que se han ratificado en el plebiscito de este 25 de octubre, donde por amplia mayoría se ha decidido iniciar la construcción de una nueva constitución política bajo principios más justos, paritarios y participativos. En este sentido, estos principios que, que condicen con las tres dimensiones que se configura la justicia social Redistribución de bienes materiales primarios, reconocimiento o valoración de las diferencias culturales, sociales y personales, y participación y representación de las personas en los asuntos que afectan su vida son los temas relevantes con los cuales queremos plantear la pregunta que les señalaba al principio: ¿Qué tipo de docente necesitamos para transformar la escuela? Así que, ¿quién va a iniciar este conversatorio? ¿Ya? Eh, Será la, la profesora Marcela Hornán, quien eh, la voy a presentar. Es profesora de filosofía, eh, magíster en educación, profesora de aula hace más de 12 años, eh, ha trabajado en formación inicial docente en la Universidad de Chile y en la USAC, y hoy coordina el núcleo de estudios de género, ciudadanía y convivencia escolar en saberes docentes de la Universidad de Chile. Se especializa en temas de ciudadanía, currículum y género. Eh, aclararles a, a los participantes bueno, y, a los, y a los que nos están escuchando y viendo por los distintos medios que las preguntas van a ser recogidas por eh, los canales de Saberes Docentes y del PTE, del Plan Transversal de Educación para que lo tengan presente al momento de eh, poder hacer sus preguntas a cada uno de los ponentes que están convocados hoy en día. Eh, me permito también saludar a Bárbara quien que también nos va a acompañar, y a José Miguel Olave, que también van a ser los expositores de esta sesión. Así que eh, los dejo con Marcela para que pueda iniciar su presentación y luego continuamos con las reflexiones y, y las conversaciones eh, en relación a esta temática. Marcela. Hola, eh, buena tarde a todas, a todos y a todos. Muchas gracias por la invitación, un placer estar compartiendo algunas reflexiones en esta semana de las pedagogías. Eh, y buenas tardes aquí a mis compañeros de, de panel. La pregunta que hoy día nos, nos invitaron un poquito a reflexionar en este conversatorio tiene que ver con qué profesores, qué profesoras se necesitan, ¿no es cierto?, para una pedagogía de la justicia social o para transformar ¿no, cierto? la sociedad, eh, yo agregaría también quizás qué que trabajadores de la educación, qué comunidades educativas, ¿no, cierto? pensando que hoy día es muy importante relevar el act, el, la participación, el diálogo y la construcción que se ejerza comunitariamente eh, desde, desde las escuelas, ¿no? En ese sentido, eh, yo agradezco poner el tema de la justicia social sobre la mesa y quizás planteando desde el problema de la injusticia social que hoy día se vive, ¿no es cierto?, se respira desde el sistema educativo chileno. Yo creo que es una discusión hoy día súper necesaria porque la pandemia ha eh, profundizado profundamente ciertas desigualdades, ha develado, eh, yo creo que, lo perverso, eh, las consecuencias perversas del neoliberalismo en nuestro sistema educativo mercantilizado, ¿no es cierto? Y bueno, este poner en, al desnudo nuestra realidad social, nuestra realidad educativa, yo creo que también nos ayuda a comenzar a delinear o a, a comenzar a, a concretar también, a impulsar un proyecto político y pedagógico que yo creo que hace... Ya harto tiempo, los y las profesoras y las comunidades educativas también están impulsando desde sus territorios, desde distintos colectivos, etc. Yo creo que hoy día pensar en la injusticia social desde el sistema educativo es imposible desligarlo del problema de la pandemia, ¿no? Eh, y en ese sentido yo creo que estamos viviendo una situación sin precedentes sociales y educativos, ¿no es cierto?, la pandemia llegó en un momento súper conveniente a nivel político, ¿no? Donde el pueblo estaba tensionando ciertas lógicas de poder, eh, haciendo un poco retroceder al Estado. Entonces es interesante cómo eh, llegó en un momento conveniente para el poder político. Pero también va dejando al desnudo las asimetrías más profundas de nuestro sistema educativo latinoamericano y sobre todo chileno, profundamente segregado, ¿no es cierto?, y los procesos de exclusión cotidiana que se dan con grupos que históricamente han sido eh, invisibilizados y excluidos desde la, la educación, ¿no? el sistema educativo, eh, las mujeres, las disidencias, los pobres, las personas racializadas, etc. Yo creo que lo, la primera idea que quiero poner sobre la mesa tiene que ver con que en esta mirada del sistema educativo como reproductor de la injusticia social, tenemos que ver cómo... Esta pandemia desnuda, ¿no es cierto?, la exclusión que produce un orden patriarcal, colonialista y capitalista desde la escuela, por una parte. Pero por otra parte, ¿qué supone sobre la mesa? Yo creo que sentidos súper profundos eh, que nos impulsan a entender que la pedagogía tiene que, en ese sentido, tener un horizonte ético-político de transformación, ¿no es cierto?, eh, estamos en Chile, además, no solamente situada Latinoamérica, ¿no es cierto?, con una de las regiones más desiguales del planeta, sino que también en uno de los países con índices de desigualdad más altos en el mundo y en Latinoamérica. Entonces, la pandemia también y la educación a distancia, voy a hablar sobre todo de la educación municipal, bueno, y también en particular subvencionada, ha aumentado profundamente esa desigualdad, esa brecha, porque ha vuelto a poner el problema del acceso a la educación como un problema social que se creía superado. Pero hoy día la conectividad y todos los problemas de tecnología han vuelto a evidenciar que la población que ha sido históricamente excluida eh, o alojada, ¿no es cierto?, en sistemas educativos más carentes, hoy día nuevamente se ven privados de un acceso al, a la educación. La brecha de género también ha aumentado un montón, ¿no es cierto?, en este proceso de educación a distancia, de educación de emergencia. También hay temas súper profundos. Nosotros desde convivencia escolar, desde saberes docentes, desde el núcleo, trabajamos mucho con los equipos de convivencia y toda la carencia de lo vincular, ¿no es cierto?, de las relaciones sociales, acarrean consigo un, situaciones de estrés muy profunda también para los actores de la escuela y para la sociedad entera, ¿no? Nosotros estamos ahora trabajando con nuestros niños en casa, eh, con el cruce de planos de la vida, todo aquí revuelto. Eh, también hay que poner sobre la mesa que hay muchos sectores, hay muchas familias donde no hay condiciones para el confinamiento. Por lo tanto, este lema de quédate en la casa era un imposible para un montón de sectores, ¿no? Eh, ¿Y para qué hablar de la desconexión, de la desvinculación? Se nos van estudiantes, se nos va la conexión con las familias y de cierta forma perdemos ese vínculo y eh, no saben muy bien qué pasó con ellos, si están pasando hambre, si están pasando vuelos, si hay problemas de desempleo, etc. Yo creo que aquí como otra idea que tiene que ver con vincular también con cómo vamos construyendo una cierta idea de pedagogía situada con un horizonte ético y político de transformación, yo creo que hay que trabajar en la desencialización de la precarización y de la, vulnera de la vulnerabilidad o vulneración eh, educativa también, ¿no? En la medida en que yo creo que hay que trabajar en evidenciar que las condiciones sociales, ¿no es cierto?, de vivir en sectores de pobreza, de vivir en sectores violentados, ¿no es cierto?, son las que justamente en este contexto acentúan la vulneración educativa. Y ahí hay un problema, porque no estamos asegurando, ¿no es cierto?, el derecho a la educación. Bueno, derecho que en nuestra constitución actual no es tal, ¿no? Y por eso también en un momento constituyente como el que estamos viviendo es súper importante eh, disputar ese derecho. Y otra cosa que vinculando con qué pedagogía, qué docente necesitamos para transformar. ¿no es cierto?, el sistema educativo, pero transformar con esto una sociedad profundamente injusta, yo creo que eh, hay que pensar el problema de la justicia social desde el sur, o sea, desde nuestro, nuestra condición histórica, ¿no es cierto?, desde nuestra condición colonizada, desde nuestros pueblos, de nuestras mujeres, etcétera desde las cuidadoras del mundo, como dice Boaventura, etcétera y de cómo nuestro pueblo... En, los dos años anteriores, bueno, pero hace muchas, muchas, muchas décadas y siglos, ¿no es cierto?, viene disputando un poder que lo ha desarraigado, ¿no es cierto?, de su propio lugar de enunciación y de construcción identitaria. Como para ir eh, cerrando un poquito las ideas, yo me haría dos preguntas. Una que quizás la voy a dejar más para que, Bárbara, que viene de, de una escuela, ¿no es cierto?, de Renkan, nos comente quizás cómo lo ha visto, pero es cómo se ha abordado todo esto que yo estoy exponiendo desde la política pública. ¿no? Yo podría solamente a modo de titular decir que yo creo que ha estado cargado de una gran improvisación y falta de acompañamiento a las comunidades que yo creo que más lo necesitan. Y plantearía otra pregunta, y es cómo se ha abordado desde la escuela, su comunidad y docentes. Y nosotros como saberes docentes ahí sí que tenemos mucho que decir porque estamos muy vinculados con eh, las comunidades escolares, con sus actores, con sus saberes, con sus voces. Y sin duda, eh, lo que yo podría comunicar es que eh, ha sido un tiempo muy angustioso, muy difícil, muy difícil, pero tomando a Freire y Boaventura juntos, diría que eh, también para el profesorado ha sido un tiempo esperanzador de un futuro que, que podría comenzar con esto también. ¿A qué voy? A que hay aprendizajes del profesorado que yo creo que son valiosísimos para proyectar una pedagogía de la transformación y de la justicia social. Eh, yo creo que esta educación de emergencia, esta reacción improvisada, como yo lo planteé desde el mundo macro de la política pública, ha sido hoy día, ha sido empujada todo este año por los equipos pedagógicos, por los equipos de escuela. Son ellos los que han puesto el compromiso, los que han puesto el cuerpo, los recursos, etc. A pesar de procesos de precarización que también han vivido en sus territorios, en sus familias. Y yo ahí quiero destacar, ¿no es cierto?, eh, por ejemplo, como un aprendizaje pedagógico de la pandemia, es que la escuela se ha ido comprendiendo desde otros sentidos, desde otros caminos, por ejemplo, como un espacio vincular. Este año comprendimos la importancia, por ejemplo, de lo socioemocional por sobre la importancia de la cobertura curricular, por ejemplo. Y la importancia que tiene la escuela y lo que se vive en la escuela en relación a cómo se va construyendo el tejido colectivo de la sociedad. Las niñas echan mucho de menos la escuela, echan de menos a sus profes, echan de menos al asistente de la educación, y eso tiene que ver con que la escuela es un espacio profundamente rico en lo vincular, pero eso también hay que resignificarlo desde esta otra pedagogía. Eh, eh, las emociones y el cuerpo también han surgido hoy día desde el profesorado como cosas importantísimas a trabajar. Y su relación escuela-territorio, eso también yo lo plantearía ahí. Y el otro aprendizaje que quiero poner sobre la mesa antes de terminar tiene que ver con que yo creo que las comunidades educativas han entendido la importancia de insistir en construir comunidad más allá de las condiciones que tengamos actualmente. Porque eh, hemos comprendido que solamente con ese diálogo, con esa generación de participación comunitaria, es que se pueden construir sentidos de verdad compartidos en la comunidad. Estoy hablando de familias, territorio, niñes, ¿no es cierto?, también como sujetos políticos con decisión, con acción política entonces yo ahí valoraría eh, mucho el trabajo de solidaridad de autogestión y organización territorial que se ha dado de la escuela donde mucha pega pedagógica cuando no existen condiciones de conexión no es cierto los estudiantes tiene que ver con juntar recursos para que los niños no pasen hambre no es cierto con desplazarse para entregar algún dispositivo tecnológico hoy día son las comunidades pedagógicas las que están haciendo esa pega. Y para terminar, yo creo que todo esto, eh, bueno, no, se va tejiendo una forma de comprender la pedagogía que va a contrapelo de la educación de mercado, de la educación que tejió también esta constitución del 80, esta educación individualista, estandarizadora y como diría Ranciera, embrutecedora, profundamente embrutecedora. Y yo creo que eh, es un trayecto que no es de ahora, porque la crisis educativa viene desde hace muchos años y el movimiento pedagógico y estudiantil viene tensionando también hace un montón de años. Por lo tanto, hay que ver la trayectoria de este movimiento. Y yo creo que no, tenemos que proseguir en este proceso de disputar este proyecto político educativo a partir de estos sentidos que han florecido en este proceso duro, pero esperanzador eso, muchas gracias. Muchas gracias Marcela eh, por tu presentación. Me parece muy relevante lo que nos llevas a reflexionar, sobre todo de pensar eh, en el problema de la, de la justicia social, específicamente desde la, de las características de una pedagogía, pero desde eh, el sur, desde nuestra historia, desde nuestras raíces, desde nuestra cultura y repensarnos repensar nuestra pedagogía desde esas características, creo que eso es un valor que debemos considerar y creo que nos lleva a la reflexión también de, en función de lo que estamos ahora conversando, así que muchas gracias eh, Ahora, continuando con la presentación de los exponentes, eh, vamos a invitar a Bárbara a Bárbara Ayes Riquelmes, ella es profesora de Básica, magíster en Psicología, perdón, psicología Educacional y es directora de la Escuela Juana Atala de IRMAS, eh, de la Comuna de Renta. Así que, eh, Bárbara. Sí, aquí estoy. ¿Estoy? Aquí. Sí, si quieres. Eh. Ya. Hola Andrea, hola a todos. Hola. Eh, bueno, muchísimas gracias por, eh, por haberme invitado y... Y la verdad es que la pregunta es una pregunta bien amplia, que, que, que no es tan sencilla de responder, porque también las necesidades que uno va teniendo en las escuelas eh, en cierta medida, van respondiendo a las necesidades del contexto también, ¿cierto? Sin embargo, quisiera, eh, voy a proyectar mi, mi pantalla, más que nada armé un, una pequeña presentación para ordenar mis ideas más que, <ríe> más que para que las sigan eh, como tal. Eh, lo primero es, bueno, ¿qué tipo de docentes necesitamos hoy para transformar la escuela? Eh, José Miguel a mí me pidió que hablara muy desde la experiencia de la escuela y creo que desde ahí es donde mejor pude reflexionar, más que la respuesta misma a esa pregunta, eh, en aquellos aspectos que han sido claves en este año que ha sido de grandes cambios, y de, y de además eh, tener que adaptarse rápidamente, y cuáles han sido entonces esas características eh, que han sido necesarias para que los docentes eh, puedan desarrollar su labor educativa en conjunto con toda la escuela, ¿cierto? Eh, desde ahí lo primero que se me vino a la mente fue la importancia que tiene la diversidad, ya la diversidad como un valor, pero también como un eh, como un elemento que nos permite contar con distintas maneras de ver el mundo y por lo tanto con distintas ideas frente a una situación de cambio eh, tal vez venimos de una época anterior donde es cierto tenemos un tal vez un líder más di más dictatorial digamos de donde vienen los lineamientos sin embargo eso hoy día no sirve porque las respuestas no vienen de una sola cabeza eh, desde ahí, yo lo defino así, como dos cabezas piensan mejor que una, ¿cierto? Cuando el contexto te plantea dificultades, sí, el equipo directivo de una escuela tiene la misión de poder conducir y de poder, eh, en el fondo, no estancar a, a, a la escuela en, en un momento específico, ¿cierto? Pero sin duda alguna, en esa línea... Eh, son el conjunto de, de conocimiento que está copiado entre todas las personas que, que en el fondo conforman una comunidad educativa, las que van a ayudar a poder pensar una, como un trazado de camino ¿cierto? Mucho más acabado, más completo y más creativo. Desde ahí eh, pienso que la diversidad es un valor. Sin embargo, esa diversidad como tal no, no es... Eh, constructiva en la medida que no se dan algunas eh, actitudes que es necesario que tengan las personas eh, que conforman una, una comunidad cierto, y que pasan por el compromiso por el, el, el querer sumarse a un proyecto y eh, desde ahí el poder sentir que aporto así como también me aportan en mi propio crecimiento personal desde ahí creo que una eh, característica básica es la voluntad. Creo que eh, cualquier persona, pero en especial un docente, tiene que tener la capacidad de poder eh, tener un logro en la, vista, en la vista, digamos, en la mira, y poder eh, dirigirse hacia él. En una institución, en una organización, ese es el ideario, ¿cierto? Eh, el ideario de la escuela que, que, que en el fondo lo dice, su misión, su visión, su eh, perfil de, de egreso de los estudiantes, etcétera, lo que, lo que Como lo queramos mirar, ¿cierto? Pero en el fondo ese ideario a nosotros nos dice como personas que nos sumamos a una institución ¿qué, eh, qué se espera de mi labor dentro de ese lugar y por lo tanto también qué puedo esperar yo como persona que trabaja ahí de lo que la escuela me quiere entregar cierto y me parece que una persona que se suma a un proyecto debe eh, debe mirar ese ideal y al menos cuestionarse si ese es un proyecto que conversa con su persona y con sus valores porque en el fondo también uno dentro de la escuela necesita el compromiso de esas personas y ese compromiso tiene que conversar entre esos valores y características de esa persona con ese ideario que tiene la escuela sí Creo que ese es un factor importante. Por otro lado, como les digo, eso conversa con las expectativas personales, con cómo el profesor o la persona que trabaja en esa escuela puede eh, también sentir que cumple sus expectativas y que eso también le aporta en su propio desarrollo personal. Porque cuando uno se siente cómodo en un lugar, cuando uno siente que está en un lugar que me aporta y que yo aporto, se disparan algunas cosas como son la motivación y también la creatividad. Yo hoy la creatividad en un mundo... Eh, cambiante, ¿cierto? Y en un momento clave de la educación donde necesitamos sí o sí reestructurar cosas que estamos hace tiempo sabiendo que hay que cambiar, la creatividad es vital. Necesitamos, eh, necesitamos todas esas ideas y capacidades creativas de cada uno de los miembros de la comunidad. Después, otro elemento que me parece fundamental es el tema de una actitud crítica y propositiva. En el fondo, esto tiene que ver con cómo una persona se involucra con una institución de manera activa y cómo ayuda en su construcción. Un, una escuela es un lugar que, si bien trae una historia y tiene, en el fondo, un, una identidad, ¿cierto? También es una institución que se forma día a día. Y eso lo hacen las personas que en ella habitan en ese momento histórico, ¿cierto? Eh, trae una carga, pero también sigue en construcción. Y, y eso depende mucho de cómo cada persona se sume y cómo ayuda en el desarrollo de, esas nuevos, de esos eh, nuevos desafíos que la escuela va teniendo de manera permanente. Desde ahí, y por ahí aparecía en un comentario que leía, la importancia de la coherencia. Eh, ¿A qué me refiero con...? Con, con la coherencia, con que haya una coherencia entre aquello que la escuela pretende ser y lo que realmente hace, ¿cierto? Eh, y eso lo dan también las actitudes de las personas que en ella trabajan. Eh, por eso es importante y por eso ninguno de estos es separado por sí solo, sino que cada uno de estos elementos van unidos unos con otros. Vuelve a conversar el ideario de la escuela con las personas que en ella la habitan. Eso va a permitir dar coherencia a un proyecto educativo que si bien pueda cambiar en su forma, pueda también permanecer en su esencia. Eso es algo que este año lo hemos tenido que vivir desde la escuela. Cómo aquellas eh, modificaciones que damos para poder eh, seguir en nuestra función educativa con nuestros niños eh, son coherentes con aquello que tenemos en nuestro proyecto educativo y que son los motivos por los cuales una familia también quiere estar en una escuela en particular. ¿cierto? Por otro lado, eh, también cómo aporta el conocimiento que cada una de las personas trae, conocimiento práctico y conocimiento teórico, no solamente aquello que aprendí en la universidad, ¿cierto? sino que también aquello que aprendido con la experiencia, y cómo puedo traer eh, insumos que puedan colaborar en una construcción nueva o en un cambio que pueda eh, ir Hacia un nuevo camino de, de construcción en la escuela. Eso nos permite también tener, una, en el fondo, como los elementos para poder tener un análisis como comunidad que somos y de ahí co-construir. Hoy día, como les decía ya, esa, esa escuela como unidireccional en la que hay una cabeza que tiene eh, la respuesta a las cosas, hoy día eso nos sirve. Hoy día eh, necesitamos co-construir el espacio y aquella escuela en la que todos formamos parte, ¿cierto? Eh, y para ello, el conocimiento que cada uno trae es fundamental para poder ponerlo en esa discusión viva que tiene la escuela. Luego, aquí eh, me, me fallan mis conocimientos técnicos. <risas> eh, ¿qué es? me esas. Ahí está. Luego hay otra característica humana que es inherente al ser humano, pero que a veces la vamos perdiendo con el tiempo. Tiene que ver con el gusto por aprender. Un docente tiene que estar enamorado de lo que hace, que es eh, hacer que los niños aprendan y también tiene que aprender continuamente. Es muy importante... Abrirse siempre a las perspectivas de mejora, seguir asombrándonos con aquello que no conozco y que puedo también hacer parte de mí, compartir conocimiento que tengo y así sorprender a otros. Y también el poder entender que el abrirse a aprender y entender que uno no tiene el conocimiento acabado de las cosas eh, es también una, un ejemplo de resiliencia, una manera de poder salir adelante en la adversidad. Y eso también nos permite que cuando existe una situación... Eh, que, que nos obliga a, a cambiar y a, y a estar abiertos a la modificación de nuestras prácticas comúnmente, eh, no nos paralice, sino que también nos permita abrirnos y decir, bueno, lo que yo hago, tal vez usualmente hoy día no me sirve, pero bueno, ¿qué otras cosas puedo hacer que sí me puedan ayudar? Y que conversen con mis propias capacidades, ¿cierto? No nos angustia, nos permite el, el, el estar abiertos a aprender, permite bajar la angustia y poder entonces volver a pararnos frente al mundo con una actitud positiva, propositiva y también constructiva. Desde ahí me parece esencial que un docente tenga eh, esa apertura y ese amor por el aprendizaje en sí mismo y que pueda haber eh, en cada una de las cosas en que a lo mejor se sienta inestable una oportunidad de mejora, ¿cierto? Desde ahí me parece que hay una, un este último elemento cierto, que tiene que ver con eh, el dominio de la profesión docente. Y cuando me refiero de la labor docente, no me refiero a la práctica misma de cómo hacer clases. No me refiero a conocer todas las estrategias que puedan existir para poder eh, lograr aprendizaje en los niños. Me refiero a cómo yo me, cons me, me considero un profesor. Cómo yo puedo identificar... Eh, la importancia que tiene mi, mi rol docente, la valoración. Y desde ahí viene el cómo yo siento que esto es mi vocación. Eh, aquí cuando muchas veces en nuestro rol docente mucha, eh, se habla de que el fondo es por vocación, por lo tanto eh, se confunde con el tema de la remuneración. Y no estoy hablando para nada de ese ámbito, sino que me refiero a cómo uno se enamora de lo que hace y también encuentra que es útil para la sociedad. Desde ahí es donde pongo que el valorar la función docente es fundamental en el desarrollo físico, moral, cognitivo y emocional de toda persona. Y si yo sé que puedo incidir en esos aspectos de un ser humano, entonces también sé que tengo una responsabilidad frente a ello y que tengo que hacerlo con dominio, con dominio de lo que sé, con argumentos. O sea, claramente yo no puedo presentarme a una clase eh, sin tener claro que a quien me estoy enseñando es una persona. Y esa persona, con la complejidad que tiene que está frente a mí, yo tengo que saber que lo que voy a hacer tiene un fundamento en mí. A eso me refiero con el, el, el dominio de la profesión docente, el sentirme un pedagogo, ¿cierto? Eh, y eso tiene que ver, aquí me refiero con esa responsabilidad, en donde uno no actúa al azar. Un, un docente siempre está dentro como de lo que la psicología del cambio llama el ciclo de mejora cierto en el fondo yo tengo un desafío yo me planifico eh, veo tal vez me funcione tal vez no pero eso lo veo en la práctica yo primero planifico luego implemento bueno me detengo veo cómo avanzo luego adapto mis estrategias y veo nuevamente si lo planifico y cómo funciona etcétera y me meto en este circuito continuamente porque en la labor docente hay una responsabilidad y por eso creo que este principio es el que unifica a todos los anteriores, puesto que eh, en el fondo es donde yo reconozco mi misión como docente y entonces donde conjuga todo lo demás. Si yo me siento cómodo en el lugar en el que estoy, donde ese lugar tiene un proyecto educativo que, que, que conversa con la persona que yo soy, también me permite ser creativo y poder discutir desde un lugar común y desde entonces poder... Eh, valorar nuestras diferencias y, con, y poder construir juntos en base a un lineamiento que me representa. Creo que esos elementos, eh, si bien no son los únicos y cada uno por sí solo tiene una inmensa complejidad, sí son eh, como aspectos que reconozco que han tenido que estar presentes a lo largo de todo el proceso de cambio y que también a veces eh, son aquellos que son elementos de tensión. ¿Ah? Muchas veces, cuando uno eh, quiere dirigirse hacia, un, hacia una mejora, eh, se topa con aspectos que tienen que ver con la voluntad, con la motivación, con, con la crítica, pero a veces no propositiva, o, o con que a lo mejor hay una resistencia a poder innovar y aprender una nueva eh, metodología, así como también eh, aquellos que tienen esta, esta, estos elementos no tienen necesariamente una edad, no tienen eh, un, un, eh, como una trayectoria necesariamente común, sino que es un interés que tiene que ver con una actitud de, de, de, desde la persona, ¿cierto? Y creo que esa actitud tiene que estar relacionada con ese dominio de sentirme eh, docente y que eso tiene un valor. Y, y yo elijo esta profesión porque, porque valoro eso. Entonces, eh, como que ante la pregunta amplia y difícil de contestar, eh, ¿de qué tipo de docente necesitamos para transformar la escuela? Creo que tiene que ver con eso, con compromiso, con apertura, con flexibilidad y con la humildad, la humildad que eso requiere. Cuando yo me siento un aprendiz, también converso con mi propia humildad, con aquello que sé que puedo mejorar. Y hoy día no necesitamos saberlo todo, no necesitamos personas que tengan todas las respuestas, necesitamos personas que estén dispuestas a buscar y a, y a probar alternativas y sacar lo mejor para poder construir eh, esta, esta escuela innovadora que hoy día necesitamos. Ahí estamos. Sí, gracias Bárbara. Eh, sin duda que tus reflexiones y tus aportes son muy interesantes porque eh, más allá de dar aspectos teóricos y reflexivos, también hablas desde la práctica, de ser directora, de haber sido docente, entonces creo que tienen un valor eh, muy, muy, muy rico y, y sin duda que con los dominios o principios que presentaste, desde la motivación, deseo del logro, eh, el gusto por aprender, la actitud, la coherencia con lo que uno es y lo, con lo que uno hace, son... Son dominios o principios fundamentales eh, desde la práctica docente, desde la práctica directiva, desde la práctica de cualquier rol que uno tenga finalmente a nivel de, de escuela. Entonces creo que es eh, muy aportadoras tus reflexiones. Así que te agradecemos y bueno, de ahí vamos a seguir a, la, a las preguntas que surjan. Y les recordamos eh, que las preguntas las pueden hacer por medio de las redes de saberes docentes y del PTE, del Plan Transversal de Educación, así que para que la puedan, puedan seguir haciendo sus preguntas eh, para poder responderlas al término de la presentación de los tres exponentes. ¿ya? Ahora damos paso al profesor José Miguel Olave, quien es profesor de Historia y Geografía, magíster en Educación, eh, Doctorado en, en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud del Centro de Investigación Avanzada de Niñez y Juventud, de la Universidad de Manizales, Colombia ha sido profesor de aula por larga trayectoria y además hoy en día es profesor adjunto del Centro de Saberes Docente y también participa como docente en el Centro de Estudios Pedagógicos de la Universidad de Chile y se ha especializado en temas de evaluación educativa para la justicia social desarrollando una línea de investigación importante en el Centro de Saberes Docentes de la Universidad de Chile eh, Gracias eh, José Miguel y bienvenido Muchas gracias. Estoy empezando a compartir la presentación para no pasarme eh, la primera reflexión que me... Eh, primero agradecer la invitación, agradecer a todos y a todas, a todos, eh, la, la, eh, la inquietud por la pregunta. Creo que eso es lo primero, así como la, la inquietud por preguntarse si es que necesitamos o no necesitamos profesores para la justicia social. Yo creo que sí, que necesitamos profesores para la justicia social. Ahora, una pregunta anterior, es, diría, ¿qué es un, eh, la injusticia? Pa, en términos así pa, como para partir. Eh, se, la, la injusticia es cuando uno o un colectivo hace esfuerzos que tienen que ver con, con los ímpetus eh, humanos, ¿no? de salir adelante, de mejorar su vida y desarrolla capacidades eh, para ello, y uso la palabra capacidad y esfuerzo como parte del mérito, no la meritocracia, y todos esos esfuerzos y méritos y, y capacidades que se, se desarrollan no se ven retribuidos. Es, esa es la injusticia, y eso es lo que se ha manifestado eh, en las calles y en nuestras escuelas también, que a veces los profesores y las profesoras hacen unos esfuerzos que no esfuerzos y desarrollan capacidades, pero no son retribuidos en, la, en, el, en lo justo, en la medida de lo justo, que, es, que eso es lo que estamos eh, eh, pensando. Se, se piensa que la, la, la, la, la educación debería ser un, un mecanismo que distribuye estas capacidades y las potencia, ¿no? y, va a buscar, y va generando posiciones en la, en la sociedad de acuerdo a esas capacidades y a, esa, y a esos esfuerzos. Pero si es que una sociedad tampoco es como, no, no la abraza a estos colectivos, sino no, no le genera esos eh, eh, instrumentos eh, que lo habiliten para poder construir eso, esa, eh, esos proyectos de vida, que pueden ser de cualquier tipo, o sea, no es necesario que todos sean ingenieros eh, o, o geólogos, ¿no? podemos hacer, eh, eh, no importa lo que hagamos, de, importa la posición que tú tienes, ¿no? Porque uno, uno, tomándonos nosotros mismos, los profesores, hacemos tremendo esfuerzo y, te, y, y nos sacamos la miércoles ahí estudiando, pero nuestra posición social todavía no sube. Entonces el, el tema es, tiene que ver con, esa, con, ese, con ese problema, la injusticia tiene que ver con eso, ¿no? no tiene que ver con, con un tema de capacidades. Las capacidades son sociales y se desarrollan en conjunto. Las, las dimensiones de la justicia social eh, eh, se han estudiado y, en, y se, entre, se entienden como tres. Eh, y si uno piensa en profesores para la justicia social, entonces debería pensarlas también. Profesores que tengan una capacidad de distribuir los talentos y, y las capacidades en, en sus aulas, ¿no? de reconocer también los talentos distintos, las capacidades diversas y, y poder eh, fomentarlas. Y, y luego aumentar la, la participación, recono, eh, reconocer esas, esos, esas diversidades que están en el aula, esas diversidades que están en los proyectos, en los proyectos educativos, y, aument, eh, y generar estrategias didácticas, pensar la pedagogía de otra manera para que se pueda aumentar el reconocimiento eh, entre la sociedad y el individuo y, y entre entre los grupos de curso y etcétera eh, para que puedan participar pero además en un diálogo democrático no en una toma de decisiones que no genere subalternidades que sería eh, una forma como eh, eh, di, eh, más de lo mismo no si es que yo te reconozco que tú eres distinto que tú eres un haitiano pero no vas a tener la voz porque era haitiano, entonces como ese es el punto, no Recono te reconozco y reconozco tu legítimo eh, eh, poder de ejercer, ejercer una participación y una eh, eh, toma de decisiones en el colectivo. Yo voy a recordar algunos marcos normativos, porque uno dice, bueno, pero si se necesitan profesores, eh, hay, hay algunos marcos normativos que están como en esta línea. Yo recordaría el marco normativo que tiene que ver con la ley del sistema de educación pública, que eh, es del 2017, y que tiene algunos, algunos principios que, se, que tienen que ver con la justicia social, por ejemplo la calidad integral, ya no una calidad como centrado en el rendimiento de resultados, sino la, la, lo que hoy día podemos eh, entender eh, como el desarrollo socioemocional de las personas, que no solamente está dejando, no solamente integra capacidades para, eh, y habilidades como de pensamiento lógico y matemático, sino que también la capacidad de, de compartir con el otro, de formar comunidad, la capacidad de ayudar, de ser solidario. Eh, eh, ese tipo de, de, de principios están en nuestra, en nuestra normativa y hay que tomarlas y hay que rescatarlos. Yo creo que, la, que un problema que tenemos los profesores para la justicia social es que la, el, este eh, marco normativo ha, ha caído en el vacío, no... No se ha apropiado, eh, eh, no nos hemos apropiado, y por supuesto hay un ministerio que no le interesa, básicamente, desarrollar un sistema público. Entonces, bueno, ¿de quién debe ser la educación pública? Del que la merezca, del que la desarrolla, es decir, de nosotros mismos. ¿ya? Eh, proyectos de le levantar proyectos educativos inclusivos, laicos, y de formación ciudadana. Hoy día necesitamos eh, estudiantes y estudiantes, eh, eh, Niñas, niños, jóvenes que tengan posición y que se, se levanten ante las injusticias, como ya dijeron, como ya lo, lo han mostrado, ¿no? Y eh, lo que se nombraba acá también, pertinencia local, diversidad de los proyectos educativos para la participación de las comunidades. Menos pensar en rendir cuentas y más pensar en, en, en juntarse hacia la comunidad. ¿Cómo se ha visto hoy día en la pandemia? ¿Cómo las escuelas fueron pivote para ir a buscar, para hacer ellos comunes, para ir a, a dejar las guías, para dejar cajas de alimentos? Bueno, eh, en el contexto de pandemia se han eh, aumentado estos eh, este espacios donde la, la escuela termina siendo eh, un lugar que acerca, se acerca a la comunidad y que va generando comunidad integración con el entorno en la comunidad, entonces uno de los otros principios. Otro marco que hay que rescatar, porque uno podría decir, bueno, ¿y qué pasa con la ley de sistema de desarrollo profesional docente? Como se muestra ahí, eh, tiene nuevas exigencias para la formación, que ese es un tema, ¿nos estamos formando para la justicia social o nos estamos formando para, para cubrir la demanda de las escuelas que necesitan eh, mejores, eh, mejores didácticas, mejores estrategias, como mejor profesores más funcionales en el, en el fondo, o, o, o nos estamos formando en una lógica de justicia, de reconocimiento, de participación, que, que, la, que nuestras clases vayan, tengan en el, en el centro la distribución equitativa de los conocimientos, la participación equitativa con, desde un enfoque de género o más bien que, que reafirmen las identidades sexuales de, la, de, de los cursos eh, y, o, y en, estamos desarrollando la participación, nos están enseñando en las escuelas de formación eh, inicial y formación continua estos principios, entonces yo diría que ahí hay, hay, que, agarrar, hay que agarrar la norma y empezar a, a sacarle provecho. E, igual sabemos que hay tensiones, yo no digo que no, de hecho en la literatura ya hay una lógica que tiene que ver con que se cuestiona la política pública porque tensiona la profesionalización, por un lado, y la tecnificación. O sea, no voy a dejar de, de decir que, uh, que no, nos, no nos viene muy bien una política en la, en, en la Ley de Desarrollo Profesional Docente que nos está clasificando y categorizando. Entonces, eh, eh, entonces, ¿hacia dónde tira esta ley? ¿Hacia dónde la queremos llevar para la justicia social? Si la pensamos de esa manera, eh, la ley también eh, está incluyendo eh, el trabajo colaborativo y además la formación continua eh, como un derecho, pero ¿cómo la entendemos la formación continua? No como un restitutivo de capacitaciones, sino formación situada en el establecimiento, espacios de diálogo y de reflexión donde nos, a, nos eh, aprendamos a validarnos entre nosotros mismos, a decir... Cuán buenos somos y cuánto nos falta por aprender a ser profesionales. Nadie se habla de la universidad, y eso ya lo no, no sabemos, eh, siendo un profesor ideal, para nada, y no hay un profesor ideal. El profesor está en la sala haciendo pedagogía y se está formando en sus, en sus aulas con sus colegas. Eso es eh, garantía de, de, de, de derechos, ¿no? Entonces... Eh, yo, yo citaría a Stephen Ball, Ball, ahí que está hablando de que, que bueno, los profesores luchando también están enseñando. Eso es parte de, de, la, de, de la justicia social, por reclamar y, y, y, a, y a, a apropiarnos de nuestros derechos, y que los estudiantes se, aprue, se apropien de, vuestro, de sus derechos, porque la, la política, a, a propósito de los marcos normativos que puse a, a, a anteriormente, no, no es tan solamente para que los cumplamos, sino que los, los podamos traducir, interpretar y ponerlos en acción para la transformación. Eh, así es como yo creo que lo que necesitamos, ¿no? Eh, estoy, estoy llegando al final, voy a mostrar. Entonces, volviendo, necesitamos una política docente que a, a, estimule, no sé, eh, la distribución de conocimientos en el aula, la distribución justa, ¿no? De, y para una vida justa, el reconocimiento de, de las diversidades que están en, en, en las escuelas, la, el, la, el reconocimiento de las diversidades de proyectos educativos distintos, por colegios artísticos, colegios científicos, colegios con, en tono de en, en la defensa del medio ambiente, pero también no colegios solo como, como proyectos aut, eh, individuales, sino que proyectos que vayan formando comunidades de saberes, que vayan generando transmisión y, con, y diálogo de saberes en una lógica que es eh, una lógica sur-sur, como se, recién hablamos, una epistemología del sur que no es geográfica, una epistemología de una pedagogía que nos haga pensarnos sobre nosotros mismos. Eso es la epistemología del sur, algo que nos empieza, una forma de generar diálogo para conocernos y pensarnos y sentirnos como una comunidad propia, no como una comunidad que debe rendir estándares de, otro, de otra eh, que no son nuestros, ¿no? que es un poco lo que nos ha pasado, rendir estadística para la OCDE, rendir puntos para, la, para, para el CIMSE, para que nos clasifiquen, etc. Y aumentar la participación, o sea, nosotros necesitamos profesores que participen y para eso eh, necesitamos una legislación que reconozca a los profesores como leg legítimos participantes y, y deliberantes en la política, en una política docente nuestra, porque hasta ahora son solamente consultivos, o sea, aquí, eh, cuando se hizo este año la priorización curricular ya las escuelas tenían nuclearización, ya tenían hecho y de repente, pum, le pusieron encima la priorización, entonces, bueno, la participación hace política, la participación legitima nuestro, nuestros saberes, la participación eh, va generando y construyendo un saber propio, propio de profesores que vayan a transformar nuestra educación pública. Eso para mí es, es eh, el sentido de los profesores para una justicia social. Muchas gracias por escucharme. Gracias, José Miguel por tu presentación, muy claro los puntos. Creo que se agradece que hayas podido profundizar en cada una de las dimensiones de la justicia social, eh, la redistribución, el reconocimiento y la participación, cómo como se, se han concretado, de, de cierta manera, en nuestro, en nuestro sistema educativo, pero también las tensiones que están presentes, que creo que también las fueron abordadas desde la política pública, y desde el mismo quehacer de, de los y las docentes, entonces creo que tenemos desafíos sin duda y, y repensar la, la, la pedagogía como también señalaste desde el Sur Sur nuevamente un tema que, que vuelve a plantearse aquí y cómo vamos a ir trabajando de manera conjunta para desarrollar eh, este gran desafío que tenemos por delante. Así que gracias, gracias José Miguel. Eh, bueno, ahora que ya terminaron las tres ponencias... Eh, daremos pasos a las preguntas eh, han habido algunas preguntas así que yo creo las fui anotando a medida que, que se fue desarrollando el conversatorio y bueno, las exposiciones y tenemos una pregunta para Marcela vamos a ir por orden de acuerdo a las presentaciones Marcela ¿estás por ahí? ¿sí? ¿sí? Sí, acá eh, estamos. Sí, eh, gracias. Mira, una pregunta eh, que surgió dice, eh, relaciona qué ventajas y qué, peligros, eh, para, y qué peligros para una pedagogía transformadora encierran los procesos de educación a distancia que se han desarrollado en este tiempo de pandemia. O sea, un poco hacer la relación con lo que está sucediendo actualmente en este contexto de pandemia, ¿cuáles son las ventajas y peligros que tú pudieses visualizar y reflexionar eh, en relación a, a lo que has planteado? Sí, yo como ventaja plantearía, bueno, retomar un poco lo que, lo que sostuve al comienzo, pero de la importancia de los procesos educativos como, espra, como espacios vinculares, espacios de conocimiento, como también planteaba José Miguel en relación a, a que, claro, conocernos a nosotros desde una posición desde el sur, ¿no es cierto?, desde otra también epistemología, yo creo que esa es una reflexión curricular que hay que comenzar a trabajar fuertemente hoy día, como pensamos también el currículum desde una epistemología, ¿no es cierto?, del sur. Pero más allá de eso, creo que es muy interesante comprender eh, la revitalización de la escuela, del proceso, de la vivencia educativa, eh, como un proceso profundamente vincular, ¿no? Y que gran parte de la importancia de los aprendizajes que, que allí se dan tiene que ver con eso. Yo otra cosa que destaco, y mm, me parece muy interesante cómo... El relacionarse con pantallas, ¿no es cierto?, o a través de redes sociales, como sea, que la, la imaginación pedagógica ha resuelto que hay que desarrollar la clases hoy día, eh, ha implicado el abandonar un poco la lógica explicativa, la lógica explicativa o explicadora de la pedagogía, porque eh, no tiene sentido ah. estar media hora hablando, ¿no es cierto?, a los estudiantes, sino que ha potenciado procesos de indagación, procesos de autonomía, ¿no es cierto?, del estudiantado que me parece súper interesante. Este espacio yo creo que nos ha despojado de esa eh, lógica de transmisión contenista eh, bancaria también, como diría Freire, y nos ha tensionado a, bueno, a decir, ya, ¿cómo yo motivo a que los estudiantes prendan la cámara? ¿No es cierto? A que me miren, nos miremos, compartamos, ya que se motiven con las clases en un contexto tan difícil como este. Entonces eso de cierta forma ha tensionado que haya que ir a la experiencia, que haya que ir al contexto, que haya que ir a la vida, al mundo de la vida, de la existencia. La otra vez, ya ni me acuerdo a quién le escuchaba eso de, eh, esta pandemia nos ha hecho, vuelto a pensar cómo le devolvemos la existencia a la educación, eh, la existencia humana, digo, ¿no? Eh, por una parte eso. Eh, y pucha, me puedo alargar, pero me vino a la mente un, un cuento que, que en algún escrito Pablo Gentili pues, pues, dice como me pasó una vez que iba con mi hijo y le faltaba un zapatito cuando era guagua a su hijo. Sale en un libro de Gentili que no sé cuál eh, leí hace mucho tiempo. Eh, y todo el mundo me decía, oye a su hijo se le cayó un zapatito. A su hijo se le cayó un zapatito, y él se lo había sacado, no le importaba, pero toda la gente notaba que a su hijo le faltaba un zapatito. Bueno, a ese zapatito le falta casi siempre, o le falta siempre, ¿no es cierto?, a los grupos pobres, a los grupos vulnerados de nuestra sociedad, pero nadie nota ese zapatito, que falta. Y hoy día la pandemia ha evidenciado que no falta un zapatito, sino que faltan los dos. Y que es importante hacerse cargo de eso, ¿no? ¿Y qué peligros? Eh, bueno, yo creo que el capitalismo puede aprovechar este momento de pandemia para promover las ventajas de esta teleeducación, ¿no es cierto? Que puede eh, convertirse también en un espacio, eh, porque he conocido también relatos de colegios particulares pagados, ¿no es cierto? De La élite, donde la clase se ha replicado exactamente como se hacía, ¿no es cierto? La presencialidad, pero con lógica incluso más autoritarias, más individualistas, más embrutecedoras, pero súper eficaces, ¿no? Pero donde se anula todo el intercambio subjetivo, se anula el cuerpo, se anula la emoción. Entonces yo creo que los peligros tienen que ver con eh, no caer en la trampa de eh, enaltecer la eficacia de estos procesos, o oh, cómo nos ahorran recursos, etcétera, Todo ese discurso que he visto un poco surgiendo, ¿sí? Eh, como, oye, pero qué eficaz esto de no encontrarnos, producimos tanto, ¿no? La lógica de la producción del rendimiento. Eh, y bueno, yo creo que ese es el peligro porque la pandemia ha donado mucho espacio también al mercado. Y eso es fundamental, estar atentes y disputarlo también con alternativas pedagógicas. Eso podría decir. Gracias, Marcela, eh, por tu respuesta. Esperamos haber... Eh, respondido a la, a, la, a la pregunta que, que realizaron desde, desde sus casas, desde, su, desde los distintos espacios en que nos están viendo. Eh, y bueno, me gustaría leer un comentario que, que apareció, eh, que llegó, que creo que nos puede llevar a la reflexión, que dice, eh, dice el nombre, creo que no se trata de un tipo de docente, sino de un tipo de liderazgo y un tipo de comunidad. Hoy el mayor obstáculo para que se den espacios de intercambio y crecimiento profesional en las escuelas son los propios equipos directivos. Estamos actualizándonos para el presente y el futuro, buscando aportar y construir, pero en un escenario obsoleto. ¿ya? Eh, creo que esto nos podría llevar también a responder otra pregunta que surge y que tal vez Bárbara tú podrías eh, responder eh, en el mismo contexto, del comentario que apela un poco al, al tipo de liderazgo y, de, y un tipo de comunidad, es que, no sé si puedes eh, ejemplificar desde tu rol y desde tu perspectiva de liderazgo, estos espacios eh, que permiten promover algunos de los dominios que tú mencionaste que son necesarios en esta, para esta pedagogía. Cómo desde el rol de directora, en este caso en el que tú estás ejerciendo, eh, puedes promover este tipo de espacios eh, en los distintos estamentos de, de la comunidad educativa. Eh, sí, pues eh, ha sido todo un desafío. Eh, estoy de acuerdo con lo que dicen en el comentario. Lo que pasa es que, bueno, como partí diciendo, el tema es bien, es sistémico al final. Eh, y el docente es una parte de ese sistema, ¿cierto? A su vez el docente también... Eh, Responde a lo que los equipos de liderazgo le, le facilitan o le solicitan también, ¿cierto? Eh, solicitan explícita o implícitamente. Eh, bueno, ahí está la labor de uno desde el rol. Eh, de tener claro también qué es lo que uno quiere formar y poder dar los tiempos para eso en sus equipos. Porque eh, prácticas eh, concretas, por ejemplo, que... que Hemos hecho, eh, tiene que ver con, por ejemplo, eh, fomentar el trabajo colaborativo. Y para eso hemos creado mucho trabajo por comisiones y hemos ido rompiendo, no solo trabajando por ciclos, sino que también interciclos, eh, dependiendo de la tarea que, que vayamos a desempeñar. Eh, desde ahí poder ir eh, como buscando distintos representantes para distintas tareas, por ejemplo, y que todos tengan la oportunidad. Tiene que ver con el liderazgo distribuido al final un poco. Eh, en cómo también cada uno va aportando desde lo suyo y, y, y tiene el espacio para también hacerse notar en lo que tiene habilidades y, y entonces un aporte. Nos ha pasado, por ejemplo, eh, un testimonio muy lindo de, de, de una persona de la escuela que la otra vez dijo, le dijimos Te hemos conocido toda una nueva faceta que no conocíamos Y dijo, bueno, es que en realidad he podido ser como yo era en el colegio otra vez. Y hoy día una persona eh, profesional, qué sé yo, pero que se siente que, que está pudiendo tener la libertad de poder eh, desplegar también sus propias potencialidades que son distintas a las que uno le exigía desde la escuela presencial en otro momento. Eh, y desde ahí, por ejemplo, ha nacido el Instagram que, tenía, que ahora tiene la escuela y que antes no teníamos. Y así, en el fondo, van surgiendo cosas que, como yo ponía ahí, que no son pensadas desde el rol, eh, como, desde, como uno se imagina hacia dónde dirigirse desde el directivo, ¿cierto? Pero que se imagina un camino y cómo todas las otras personas van enriqueciendo con sus ideas esta misma trayectoria, ¿cierto? Y camin caminamos en un mismo sentido, pero como agregando más cosas en la mochila que en sí un aporte Creo que todas esas cosas, el, el poder generar espacios de comunicación, la transparencia en la comunicación, como el sentirse un poquitito más transversales todos, y cada uno cumpliendo un rol, pero no, no tan directivos eh, y docentes, sino que más como equipos. El tener representantes, el trabajar por eh, comisiones, por grupos... Eh, con, con tareas definidas y que luego se complementan. Todas esas cosas, hemos también aprovechado el tema de las clases grabadas y hemos tomado de ahí ejemplos y poder conversar sobre esas clases de manera, como comunidades de aprendizaje, digamos, no de manera crítica, sino que de poder tener espacios de conversación sobre lo que estamos haciendo, qué dudas tengo, yo me siento nerviosa, sabes que no se nota que estás nerviosa, y desde ahí también entra todo un proceso de contención emocional también hacia los docentes, que termina siendo como, tal vez no la intención número uno de la actividad, pero que uno sí la tiene como una intención secundaria para el trabajo en equipo. Eso creo que es dar oportunidades diversas, tiene que ver con eso, con cómo uno desde el rol directivo otorga esas oportunidades. Y otras que tal vez no se me ocurren, pero que también hay que sumarlas, ¿cierto? Claro, no, pero fueron bien ejemplificadores tus tu, tu, tu tips, tus datos que viste, así que me parece bien, se concreta. La, la pregunta, así que gracias Bárbara eh, bueno, hay otra pregunta más la verdad que son dos preguntas pero que las vamos a fusionar en una para José Miguel eh, voy a leer primero el planteamiento que hace Sebastián Godoy que dice para formar docentes transformadores desde la educación inicial debe haber una mayor rigurosidad en la formación política de la práctica pedagógica se forman docentes aplicadores de currículum con un lenguaje de la eficiencia traído desde las ciencias económicas. ¿Qué tan críticas han sido las facultades de educación en esta visión que hoy se cuestionan? Palabras como eficacia, resultados, eficiencia, control, productividad, etcétera, Están presentes. Y a eso le sumo, que creo que está absolutamente vinculada con los temas de política pública, que qué desafíos tiene la formación continua y la formación inicial. Creo que ahí está... Está conectado con el rol de las universidades, de las instituciones formadoras, desde una pedagogía para la justicia social. Esa sería la, la pregunta, eh, José Miguel. Ya, eh, sí, estaba leyendo la pregunta de Sebastián y va en línea con otras, tiene mucho sentido. Eh, cuando hablamos de, de una pedagogía propia, eh, hablamos de, de, también de reconocer que la pedagogía ha estado bien colonizada, desde la economía, desde la psicología, desde la sociología, pero desde el saber de los profesores eh, siempre se ha visto como eclipsado, como un saber más oscuro, más menor, eh, de, que, que no tiene tanta envergadura, y eso creo que eh, nos ha puesto en jaque, y entonces estamos hablando de eficiencia, de cumplir metas, de, de hay una palabra que no me gusta mucho, que es como la mejora continua, como que siempre tenemos que mejorar, y si la vida no es solo mejorar, la, la vida es, es ir para adelante, para atrás, reconocernos cuánto, cuánto, estamos, eh, cuánto a veces estamos apenados, cuando a veces eh, nos cuesta a, avanzar en algún problema. O sea, la vida no es mejorar, continuo, ese es un lenguaje que tiene que ver que nos ha instalado el sistema neoliberal para que nosotros mismos nos presionemos para a cumplir con sus objetivos, pero no los nuestros. entonces yo creo que primero es pensarse la pedagogía desde ahí, desde nosotros mismos, de, bueno, ¿qué es una didáctica entonces para la justicia social? ¿Qué sería una lectura del currículum desde nosotros mismos? Eh, como decía Marcela, me parece muy a, a, atractiva esa invitación. Pensar la pedagogía como una pregunta que nos, ha, que nos haga cuestionar la vida y que nos haga interrogar la vida que, no, que, no está, que nos involucra. Eso, eso yo creo primero como pa, que se necesita para ser profesores para dejar de ser esos profesores eficientistas, efectivos y no sé qué, eh, creo que hay que pensarse en la pedagogía en primer lugar como una pregunta sobre la realidad y las disciplinas que están en, en la escuela como saberes que pueden dialogar con los saberes que vienen de los mismos estudiantes, de los, desde, los, desde las comunidades, desde los inmigrantes. O sea, eso se llama diálogo de saberes y eso tiene que ver con interrogar la realidad desde nosotros mismos. Y lo segundo que es que buena pregunta, porque un poco también es pensar la academia, y No la, la, la, la, pensar la academia desde otro margen, desde otra frontera. Eh, y ahí, bueno, voy a hacer bastante voy a reconocer algunos proyectos que el Centro Saber a los Docentes junto con el Departamento de Estudios Pedagógicos ah, han implementado que tienen que ver con ir a trabajar con los docentes, salir de la frontera de, de, de, del saber puro y no sentirse de esa manera, es decir, somos académicos y que podemos ir a. y que no, la, la educación pública nos está llamando a acompañar procesos y, eh, y a, a apoyar procesos solidariamente con. Por ejemplo, territorios, con el territorio, por ejemplo, Valparaíso. Nosotros en el Centro saber Saberes Docentes estamos trabajando con, con los técnicos profesionales, por ejemplo, que son como los más desprotegidos de, de, de todos. Con, con la educación para jóvenes y adultos, que no sé si ustedes la conocen, pero sí existe. ¿ah? Eh, eh, hemos trabajado con Renca, que por eso que La Bárbara está aquí, y que es un territorio donde hay mucha vulneración de derechos. Entonces... Salir de nosotros como académicos, pensar la academia de otra manera, es también pensar las facultades de educación y la formación inicial y continua desde otro lugar. Creo que eso es, eh, vuelvo a repetir lo que siempre eh, lo que he dicho este año, o sea, pensarnos en colectivo es la idea más revolucionaria de estos tiempos. Dejar de pensarnos en, eh, como competencia y como, individu como individuos de una sociedad que es lo que hemos recogido desde 30 años ya de herencia, ese pensamiento, dejar de pensarse individualmente y pensarse colectivamente, creo que eso es lo más revolucionario y es lo que más acerca a, a una justicia social. Gracias, eh, José Miguel. Eh, me gustaría leer, eh, Sebastián eh, Godoy yo una reflexión, y me parece importante y muy aportadora a lo que estamos hoy en día aquí planteando. Dice, el oficio de enseñar tiene una dimensión sociopolítica. Los docentes enseñan de acuerdo a perspectivas epistemológicas transformadoras. Si se apropian de la tradición pedagógica desde una visión crítica, o simplemente reproducen y consideran que la enseñanza es una cuestión neutral, y su fin último es generar competencias para formar consumidores disciplinados, lo crítico es más que una habilidad o un proceso cognitivo. Muchas gracias Sebastián por tu reflexión, creo que, que aporta bastante y muy en sintonía con lo que estamos discutiendo y planteando hoy en día acá. Eh, también hay un comentario de Karen que dice, agradecida de todo lo que se escucha, eh, me emociona. Eh, interesante y gracias que, que emocione, porque finalmente eh, es el fin de poder eh, también llegar y hacer un, un sentido de lo que estamos nosotros aquí reflexionando, poder eh, transmitir eh, y discutir al respecto, sobre todo pensando en la pedagogía que queremos construir, ¿ya? que queremos generar una transformación de aquello. Eh, tenemos otra pregunta de Matilde, que Matilde ha hecho dos intervenciones, que es desde Perú, y que dice, eh, la primera, la voy a dejar abierta para ver que, si la, quién la quiera responder, Dice, docentes coherentes, creo yo, ser lo que se dice más lo que hacen, más lo que piensan, qué opinan, pregunta, y luego hace un comentario de, se necesita pasión por lo que se hace, de otra manera, cómo lidiar con nuestro rol trascendental como docente, creo que también ahí se vincula un poco con lo que planteaba Bárbara, desde, desde la pasión, la motivación, en el quehacer eh, no sé si alguien quiere responder o hacer un comentario al... al eh, Marcela primero y después Bárbara que levantará la mano. Sí, yo había leído ese comentario y, y claro, la Bárbara lo toma en su exposición también, pero okay, ese eh, es un dicho socrático de, un, de uno de los diálogos tempranos de Láquez. Eh, yo lo traje en mi tesis de pregrado, justamente, y ahí Platón trabaja la idea de esta, la palabra griega para hablar de esta construcción es justamente armonía, eh, pero se le da la traducción de la coherencia, ¿no es cierto?, entre el ser, decir y pensar. Y es interesante cómo la tradición ha eh, tramposamente ha asociado esa coherencia, eh, quizás también moral, con el ser docente. Yo ahí tomo distancia un poco de eso. Yo creo que los docentes, las docentes, no somos modelos morales eh, de nada. Sí podemos impulsar proyectos eh, pedagógicos y políticos, obviamente, pero bajo un marco de principio pedagógico y político. Pero, eh, claro, como lo planteaba la Bárbara, me parece maravilloso porque ella decía, si un proyecto educativo define ciertos horizontes, lo importante es que la comunidad impulse eso ese trabajo para llegar a esos horizontes siempre y cuando los proyectos educativos sean verdaderamente construidos no es cierto con participación con como lo planteaba también José Miguel con horizontalidad no es cierto etcétera pero creo que a veces esa idea de eh, la coherencia no es cierto trae una trampa justamente porque mencionaba que esa idea es bien platónica porque trae la trampa la trampa del esencialismo esta trampa como de el profe, la docente eh, o el trabajador de la educación que dice, bueno, yo pienso esto y, y de cierta forma este es mi pensamiento y no tengo por qué cambiarlo. Yo creo que una de las cosas que tenemos que aprender mucho los docentes es a desaprender ¿no? ciertas estructuras de creencias que luego fundan discursos y prácticas que no le hacen bien a nuestro trabajo y que no le hacen bien a la transformación social. Entonces, por una parte yo plantearía como el cuidado con el esencialismo que eso puede implicar, ¿no? Yo creo que mientras más, más nos transformemos a nosotros mismos en pos de un proyecto social, ¿no es cierto?, que colectivamente creamos, impulsemos, eh, más mejor, como diría el futbolista. Eh, y lo, lo otro que quería plantear en relación también a lo que dice Matilde, es que, sin duda, yo creo que la docencia eh, tiene que estar acompañada de la pasión, sin duda, eh, y de la vocación en un sentido ético, en el sentido de cómo creemos en la pedagogía también como un proceso de transformación social, ¿no es cierto? No como solamente ir a hacer una clase y preparar a los estudiantes para que les vaya muy bien en una prueba, no. Sino en el momento, en el proceso pedagógico como un proceso de transformación humana y social. Eh, pero también a mí pondría ciertos resguardos con cómo el discurso de la pasión, el compromiso y la vocación va muy de la mano con eh, asumir la precarización, ¿no? Y asumir las condiciones eh, lamentables en las que se desarrolla el profesorado en Chile, ¿no? y el abandono también de la política pública a este respecto, tomando lo que también mencionaba José Miguel, hacia dónde queremos impulsar ese horizonte de desarrollo profesional docente, y cuáles son las condiciones que también hay que exigir para el desarrollo de, de la docencia, eh, para que también haya un sentido un sentido común de transformación que se impulse desde la idea de un bienestar también laboral. Sí, eso podría plantear. Disculpen si me extendí, que me apasiona. Gracias, Marcela. Sí, pero interesante tus reflexiones, además, como buena profesora de filosofía, nos lleva ahí a, a reflexionar desde otra perspectiva. Eh, Bárbara, tú también querías hacer una intervención. Sí, pero cortita, yo lo primero es eh, distinguir en cuando me refiero a coherencia efectivamente en el marco de personas que trabajan y que forman parte de una misma comunidad, no en, en cómo eh, ese triángulo, ¿cierto? En, en, ser, eh, en ser, estar alineado entre lo que digo, lo que pienso y lo que, eh, y lo que hago es, eh, es un ideal, ¿cierto? Igual los seres humanos no somos... Eh, no somos siempre coherentes y tiene que ver también en que en nuestros procesos de aprendizaje interno esa incoherencia también nos lleva a cuestionarnos y a, y a evolucionar, ¿cierto? Y si nos metemos más desde esa otra perspectiva, claramente eh, los mismos proyectos educativos institucionales son un ser vivo. O sea, eh, como hoy día definimos la misión de una escuela, responde a un contexto, eso fue lo que partí diciendo también. Eh, uno también, los desafíos tienen que ver con el contexto y el momento histórico también en el que uno está situado o en el contexto social, o en, en fin, eh, aparecen desafíos y algo que funcionaba antes empieza a no funcionar y ahí viene un momento de incoherencia que es vital vivirlo para poder sentir esa necesidad de transformación también creo que eh, en el fondo cuando hay una institución que logra mirar hacia un futuro con ciertas perspectivas comunes, también nos permite caminar juntos. Y también nos permite que entonces las ideas que surgen de unos y de otros puedan enriquecer ese camino. Pero ciertamente hay, hay momentos en que esa coherencia se rompe y, y, y, y que es parte del proceso natural de, del crecimiento de, institucional y personal, digamos. Y lo otro tiene que ver con la pasión. que eh, Yo con, cuando hablo de pasión también tiene que ver en que uno cuando siente que algo le apasiona y le gusta, como les decía Marcela ahora, eh, por ejemplo, uno no se da cuenta del tiempo y no se da cuenta de cuántas cosas deja de lado porque está haciendo aquello que le gusta y que le llena. Eh, y en ese sentido, siento que ha tenido mucho que ver con la pasión este tiempo, algo que muchas veces los profesores han dejado de sentir, por momentos, por algunos más, algunos menos, algunos cumplen con una labor y, y, y llega el momento en que uno dice hasta aquí no más llego, llegó mi hora de irme y me voy. Y ahora nos vimos enfrentados a un momento en que el horario ya no es tan definido, el espacio ya no es tan definido. Y en el fondo ahí, aquello que me gusta y que me pasó, apasiona, que tiene que ver con la formación de esos niños, eh, permite que yo también ceda en ciertos espacios y que pueda tal vez no sentir tanto dolor conceder ese espacio como si lo sentiría en otro momento. Y tiene que ver con que me llena, con que es parte de mí. Y en eso, por ejemplo, que hoy día los profesores han tenido que ceder, no solo su espacio personal, ni el mostrar sus partes de la casa a través de la pantalla, sino que también sus teléfonos, el recibir eh, mensajes y llamados, compartiendo a lo mejor momentos de dolor de la familia que está escuchando y es contenedor en ese minuto eh, emocional, digamos, de lo que está pasando con ese alumno, con esa familia. Y eso tiene que ver con que es parte de esto que me apasiona, ¿cierto? Y, y que en el fondo yo tengo, tengo que ser capaz de no deprimirme, por, eh, porque si no también me caigo con el otro. Y no es la idea, yo estoy ahí también para poder apoyar y sostener y poder salir adelante. Entonces, eh, creo que la pasión conversa con eso, eh, con, con el poder eh, sentir que lo que uno hace eh, cumple un rol que es mucho más allá de enseñar, ¿cierto? Y también va más allá de lo que el niño aprende, tiene que ver con que somos relaciones humanas. Y, no, y nos encontramos en eso. Y esa es la belleza, encuentro yo, de, del, del rol del educador, de trabajar con personas, que no lo tienen todas las profesiones, y la nuestra lo necesita, yo creo, de manera eh, fundamental. Eso. André, Andrea, ¿Sí? eh, solo eh, comentar que es súper bueno para, para, como para eh, cerrar el tema, porque nos hace pensar en el rol de los profesores, yo que, eh, también comparto con lo que decía Marcela, que es una trampa lo ¿no? de la coherencia. O sea, además se nos pide ser coherente en una sociedad que es súper incoherente, entonces ¿por qué tenemos que ser nosotros los modelos de algo? Eso es lo primero. Desde, eh, yo, re, en vez de, o sea, yo pediría más bien una responsabilidad ética. Nosotros tenemos una responsabilidad ética respecto de nuestra profesión. Eso es lo, lo primero. Y lo de la pasión, eh, pucha, es súper importante con la justicia social porque pasión viene del latín de pesar y, y, y, y cuando algo te pesa que te conflictúa es porque también te mueve a cambiarlo y te posea y la injusticia es un pesar es un pesar que nos que nos que nos tiene conflictuado y que nos mueve a generar acciones de justicia para, para reparar para reconocer para participar entonces Creo que los profesores sí, tenemos pasión por eso mismo, porque la pedagogía es reconocer ese pesar de la injusticia para volcarlo en acciones de, de justicia. Eso, eso quería decir. Sí, de acuerdo. Eh, bueno, creo que ya estamos a finalizar en honor al tiempo. Quiero agradecerles a los tres por su participación, por sus reflexiones. Eh, sin duda que, que creo que nos quedan muchos desafíos Aún eh, por, por, por seguir avanzando, sobre todo en este proceso en el que estamos políticos de construir una nueva constitución, eh, creo que hay muchos temas que se abordan acá que son transversales y que, y que van a, van a, esperamos que puedan permear también en, en el sistema educativo que queremos, eh, tanto a nivel de formación docente, a nivel de escuela, a nivel de. en fin, todas las aristas que tiene el sistema educativo y que esperamos que las dimensiones de la justicia social. Eh, tanto la redistribución, el reconocimiento y la participación, que tal vez suenan muy bonitos en, en nombre, pero que se logren concretar, materializar y hacer carne en un proyecto eh, educativo, en un sistema educativo, eh, y bueno, y la constitución que también estamos esperando que, que vaya por esa misma línea. Así que les agradezco. Eh, no puedo terminar sin hacer unas menciones con respecto a las actividades de mañana, eh, recordar que estamos en el contexto de la Semana de la Pedagogía 2020. Entonces, mañana tenemos dos encuentros. El primero eh, es a las 11 de la mañana. Y se llama Compartiendo Experiencias Docentes, Acción Pedagógica en Pandemia. Eh, y el segundo es un conversatorio que se denomina La práctica, sus desafíos y relevancia en la formación inicial docente. Y es a las 5 de la tarde. Así que quedan todos y todas invitados a estos dos espacios que mañana se van a desarrollar, y les agradecemos a todos quienes nos vieron, nos escucharon, y por todos los aportes que nos llegaron en este conversatorio. Así que muchas gracias, y nos vemos prontamente.